Bueno, muy muy buenas tardes ante todo y primero y fundamental, gracias, muchas gracias por estar y por acompañar. Y bueno, antes de empezar, sí me gustaría eh, deciros que si veis que salgo en algún momento a las nueve y media tenemos que estar en, en otro lado y bueno, me hubiera encantado poder terminar el acto con, con todas vosotras, pero no va a ser posible. Bueno, Vaya por delante, por supuesto, mi agradecimiento a, a todas las personas que hoy nos acompañáis aquí para apoyar y para formar parte de este proyecto colectivo que es Por Andalucía. Es un orgullo, un orgullo para mí eh, poner voz y poder representar este proyecto. Un proyecto que representa las preocupaciones y los problemas de la gente. Eh, ...de la gente, de las familias, de cada casa, de los trabajadores y de las trabajadoras... ...y sí, hemos sido capaces, hemos sido capaces de agruparnos seis formaciones... ...poniendo por delante todo lo que nos une, que son muchas cosas... ...y siendo capaces también de plasmar en un programa de gobierno... ...las preocupaciones y los intereses de las andaluzas y de los andaluces... Programa, programa y programa. Seguiremos haciéndolo, seguiremos haciéndolo siempre, porque sabemos que juntas somos más. Porque de eso trata la política. Eh, siempre que tengo la, la oportunidad... ...en un espacio como este, un orgullo, un placer... ...en pequeños espacios, en conversaciones... ...con amistades, con, con familia, eh, ...me gusta decir y poner el acento... ...en la importancia que, que tiene la política... ...para nuestras vidas, nada más y nada menos... ...y os invito a que lo hagáis también... ...que lo hagáis también desde todos los rincones... ...en los que tengáis posibilidad... ...porque política es el precio que tiene el pan... ...cada día cuando vamos a comprarlo... ...porque política es nuestros recibos de luz y de agua... ...porque política son los derechos que tenemos... ...cuando accedemos a un puesto de trabajo... ...porque política es cuando necesitamos de la sanidad pública... ...y las dificultades que nos encontramos para coger una cita... ...o para que nos vea un especialista... ...política es cuando se nos presenta en la vida... ...una situación de dependencia propia o de algún familiar... ...cómo esa situación atraviesa nuestras vidas, las dificultades y los pocos apoyos que se tienen... ...y la imposibilidad de afrontar económicamente todos estos cuidados tan necesarios por parte de las familias. Perdón, vaya. Y política también es que se reconozcan de una vez por todas... ...esas tareas no remuneradas... ...pero esenciales para la vida... ...y que a lo largo de la historia... ...hemos desarrollado las mujeres... ...aquí y en Pekín... ...todas las tareas relacionadas con los cuidados... ...y que ayuda... ...va a ayudar, puede ayudar... ...también a dignificar... ...a las trabajadoras de la dependencia... ...y de la ayuda a domicilio... ...a las empleadas de hogar... ...a las monitoras escolares... ...y mirad... ...esa desafección que sentimos que se expresa eh, a la política, a los políticos que se verbaliza por parte de la gente y que a veces se, se respira, tenemos que darle la vuelta. Siempre lo digo, tenemos que darle la vuelta a eso. Y tenemos que darle la vuelta explicando estas cosas, para que nadie, nadie haga política por nosotras. Las políticas son herramientas para cambiar nuestras vidas. ...y tienen que estar al servicio de la mayoría... ...y no de unos pocos como hacen otros. Quienes aquí estamos sabemos de compromisos... ...sabemos de responsabilidad... ...y también de la importancia que tienen... ...cada una de las elecciones en este país... ...en Andalucía y en cada uno de nuestros pueblos... ...y quizás esta un poquito más. Nuestras vidas se balancearon... ...y mucho en la crisis económica de 2008... Fueron años de leyes que precarizaban, precarizaron nuestras vidas, donde perdimos nuestros trabajos, donde nos echaron de nuestras casas, cuando nos cortaban la luz y el, y el agua, cuando emigrábamos por razones económicas… Muchos llantos como este vivimos muchas, ¿verdad? Y aún con los retazos de esa crisis llegó el 2020, llegó la pandemia, una situación sanitaria excepcional y con unas consecuencias sociales y económicas que podían haber sido verdaderamente catastróficas, pero que se ha sabido sostener. Se ha sabido sostener Preservando el empleo con los ERTE, con la subida del salario mínimo interprofesional, con el ingreso mínimo vital, mejorable siempre, pero como derecho reconocido, con la reforma laboral y ahora una guerra y otras tantas silenciadas e invisibles. La situación ahora no es amable, no es fácil, somos muy conscientes de, de ello. Vivimos una situación delicada, pero tenemos las políticas, tenemos un programa de gobierno, un programa de gobierno acordado para responder a las dificultades de Andalucía y también para el progreso de Andalucía. Vamos a seguir empujando y trabajando para que en lo que queda de campaña todo el mundo conozca por Andalucía su programa de gobierno, que no es pequeño, muy ambicioso, y sin ninguna duda a nuestra candidata a la presidencia de la Junta, Inmaculada Nieto, que tiene que estar ya a punto de, de caer. para que Inma sea la próxima presidenta de la Junta de Andalucía. Y tenemos que reivindicar la política, reivindiquemos la política bien hecha, que de eso sabemos un poquito, y reivindiquemos también las políticas públicas y valientes, que pongan en el centro a las personas, para que tengamos vidas dignas realmente de ser vividas. Un abrazo por Andalucía.